Welcome back to the studio. I'm Melissa Chan and we're in conversation. The next 30 minutes in Spanish. Pedro Vaca Villarreal is Special Rapporteur for Freedom of Expression at the Inter-American Commission on Human Rights, and Agustina Del Campo is Director at the Center for Studies on Freedom of Expression and Access to Information at the University of Palermo. The two will discuss surveillance technologies, combating online hate and violence, content moderation practices centered around human rights, and combating the increasing threats of illegal cyber surveillance on media and human rights defenders. Pedro and Agustino, over to you. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Agustina del Campo, yo dirijo el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información Cile en la Universidad de Palermo y tengo el gusto hoy de estar conversando con el relator especial de libertad de expresión en el sistema interamericano, Pedro Baca. Bienvenido, Pedro. Hola Agustina, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y también un saludo a quienes se conectan a RightsCon, como un punto de encuentro de la comunidad. Buenísimo. Bueno, eh, estamos acá para conversar un ratito sobre la Relatoria Especial, sobre el rol que la Relatoria Especial tiene en el marco de la gobernanza de Internet, en los temas que más nos ocupan, libertad de expresión, privacidad... Eh, y todos los derechos vinculados con la libertad de expresión, que es un derecho tan transversal. El sistema interamericano tiene varios instrumentos y una larga trayectoria en materia de libertad de expresión, tiene dos informes específicos sobre Internet y derechos humanos, tiene por convención, por la Convención Americana, y como está redactado su artículo 13 de la Convención, un marco que es más protectorio de la libertad de expresión que el marco europeo, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, con lo cual tiene, a mi entender, mucho para aportar en muchas de las discusiones que hoy tenemos en materia de, sobre todo, libertad de expresión en Internet. Sin embargo, eh, no tiene, por ejemplo, ningún caso resuelto específico en esta materia. Si sí tiene algún caso en materia de vigilancia, donde se menciona, muy por lo bajito, Internet como una de las tecnologías posibles, pero no tiene una, una jurisprudencia consolidada en esta materia. Y ahí la relatoría viene haciendo punta de lanza en el sistema interamericano sobre todos estos temas, con las oportunidades y los desafíos que esto debe implicar para vos, que sos eh, el relator. Me gustaría abrir la entrevista preguntándote cómo ves el rol del sistema eh, regional, del sistema interamericano, pero de los sistemas regionales en su conjunto, ¿no? En el marco de una eh, gobernanza global de Internet, en esta tecnología que es interjurisdiccional y que está muy atravesada por discusiones que no ocurren necesariamente en nuestra región, y problemas que no son exclusivos tampoco necesariamente de nuestra región. Bueno, Agustina, a ver, ¿cómo, cómo veo yo el rol de los sistemas regionales? Yo, yo partiría por decir que la gobernanza de Internet eh, digamos, es un modelo que tiene una trayectoria, que ha recorrido un camino y a partir del cual distintas comunidades de distintos sectores, eh, el multi-stakeholderism eh, ha podido eh, plantear reflexiones. Si uno tuviera que ser crítico con eh, la gobernanza de internet o con los foros de gobernanza de internet, eh, creo que iría más hacia la vocación práctica de que se implementen algunas de esas reflexiones. ¿no? Y, y creo que si bien la gobernanza tiene este camino, eh, desde el momento en el que, desde los inicios de la gobernanza a hoy, sí ha cambiado bastante la sociedad. Es decir, en la sociedad, en sus estamentos, en sus grupos, en las organizaciones de sociedad civil, en la, en, en la misma dinámica política, hay, hay una expectativa muy alta sobre cuál va a ser el futuro de Internet. Eh, una expectativa muy alta que se ve reflejada, por ejemplo, en, en fenómenos de ansiedad parlamentaria en la regulación. ¿no? Eh, que se ve reflejada en llamados a incluso eh, iniciativas que pueden ser controversiales con la libertad de expresión eh, a, para proteger otros intereses, otros derechos. Eh, luego el momento de la gobernanza hoy es distinto al momento de la gobernanza en sus inicios. Tal vez la paciencia con la que se tenían ciertas conversaciones es una paciencia que choca con una ansiedad eh, importante. Y ahí es donde yo encuentro eh, los sistemas regionales y atrevería ser decir el multilateralismo, ¿no? no solo los sistemas regionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como el sistema europeo, como el sistema eh, africano, eh, también el sistema universal, eh, las iniciativas de la UNESCO, como puntos de encuentro entre conversaciones que tienen que tener o conservar identidades regionales, porque somos de tradiciones distintas, porque somos, eh, digamos, lugares diversos con sus diversidades internas también, pero donde hay elementos comunes desde la infraestructura los códigos, el volumen de la conversación, los parámetros globales, por ejemplo, de la moderación de contenidos, que es un gran universo. Y ahí entiendo yo que el multilateralismo y los sistemas regionales estamos llamados a ser catalizadores de la conversación, estamos llamados a atender puentes para que, por ejemplo, si existen iniciativas legislativas, estas iniciativas legislativas por lo menos partan del punto de la última reflexión o la reflexión más actual que se tiene en las instancias de gobernanza. Yo noto cierta desconexión entre eh, las conversaciones de gobernanza y, la, y, y las expectativas locales y domésticas. Y creo que esto genera riesgos, genera riesgos de que sean las ansiedades domésticas en, en estados casi todos polarizados eh, la que, las que determinen el futuro de, de, de, de Internet. Y, y planteo otro punto que hemos podido identificar y es los niveles de sofisticación de la conversación son dispares ¿no? incluso al nivel de las propias burocracias de los distintos estados hay estados que se han, eh, que han desarrollado unidades que han preparado recursos humanos para atender estos desafíos hay estados que no porque por su tamaño por sus presupuestos por sus políticas por sus dinámicas internas y en este sentido creo que eh, también a nivel de, de apoyo institucional bien valdría la pena que el multilateralismo se ocupara de eh, equilibrar una cancha que es desigual eh, a muchos niveles, no solo eh, de los usuarios, por ejemplo, con las plataformas o de las mismas plataformas con algunos estados o de estados que son más poderosos que algunas plataformas y ahí básicamente el, el, el equilibrar ese, ese plano de conversación es, es muy importante. Interesante esto que decías eh, último, ¿no? ¿Cómo equilibrar esas... Eh, esos desequilibrios que hay eh, naturales. Hay regiones que están quizás mejor posicionadas por, por poder de mercado, por, eh, incluso por estructuras, ¿no? Uno mira la Unión Europea, que en definitiva legisla como bloque para una serie de países, y la, los contrastes con nuestra región interamericana son muy grandes. Nosotros tenemos 44 estados regulando individualmente cada cual por su lado, eh, mientras que en la Unión Europea bueno, parece haber un diálogo un poco más unificado eh, y centralizado en, las, en la autoridad de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, eh, y son desequilibrios como difíciles de, eh, difíciles de manejar, sobre todo cuando uno mira el impacto que tiene, o, sí, el impacto que tienen legislaciones comparadas en... Eh, en, en las legislaciones de otras regiones, cómo se importan los, los debates, algunos más sofisticados y otros menos sofisticados, eh, y el impacto que eso tiene. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué desafíos específicos ves en la región, en términos de acceso, de espacio cívico, de inclusión, y cómo crees que la Relatoría y la CIDH, en, en términos más amplios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede aportar para eh, mejorar algunos aspectos eh, en estos temas. Agustina, hacia el año 2010, la, la Relatoría de Libertad de Expresión eh, planteaba que, que, que las Américas estaba viviendo un renacer democrático y había razones para pensar, ¿no? había un, una caída de las dictaduras, eh, había eh, nuevas experiencias constitucionales, eh, se había fortalecido un marco jurídico interamericano de libertad de expresión, pero también advertía en su momento la relatoría que persistía un legado de los regímenes autoritarios, un legado cultural, particularmente los regímenes autoritarios. Eh, yo creo que estamos en un momento regresivo, no solo en la región, sino, sino eh, me atrevería a decir del hemisferio occidental, en términos de las convicciones públicas y políticas en, eh, en lo que están llamados a ser bases de la conversación, sistema democrático y derechos humanos, ¿no? entre ellos la libertad de expresión. Eh, y creo que vivimos un momento en el que eh, es bastante probable que al paso de algunos años estemos en sociedades menos libres y menos democráticas, o al menos así allá va parte de la tendencia. Eh, y eh, si nosotros cruzamos esto con el protagonismo que ha venido tomando Internet, eh, en, en el desarrollo de la vida en comunidad, eh, es muy importante preguntarnos qué de lo que está pasando y qué de lo que está pasando podemos optimizar en términos de democracia y de derechos humanos para que Internet no sea un catalizador de un fenómeno regresivo. ¿no? Y ahí entonces surgen, yo diría, tres temas ¿no? y, y dos fenómenos que están más allá de esos temas. ¿no? Eh, el primer tema es el deterioro del debate público. Y esto es un desafío analógico. ¿no? En el deterioro del debate público encontramos como liderazgos, no sé, políticos, personas que aspiran a representar a la ciudadanía, eh, pueden estar bordeando discursos de odio, pueden estar eh, alentando a sus seguidores a, que, a, a, a ejercer violencias hacia personas con las cuales tienen desacuerdos. Hay cierta resistencia a tramitar las controversias, ¿no? Eh, se erigen ciertos liderazgos como liderazgos que todos lo saben, todos lo resuelven y poco están dispuestos a discutir con, con, con, con sus contradictores y esto en sí mismo es un gran desafío. ¿no? Dentro del deterioro del debate público también encontramos que eh, expresiones de, de, de violencia, eh, expresiones incluso de... de de acciones antidemocráticas, ¿no? y, eh, y, y el pasado reciente nos lo, nos lo demuestra en hechos palpables eh, grabados en videos, ¿no? eh, que se consideraban marginales eh, pueden encontrar en distintas instancias formas de articularse para generar daños eh, ciertos, a, a, a, no solo a, a la vida e integridad de personas sino también a la, a la propia institucionalidad democrática. Eh, y en tercer lugar, se, se, hay una gran pregunta del, del, del, del, del deterioro del debate público y es, las democracias necesitamos eh, que existan, y además que existan de forma plural, lo que podríamos llamar voces de referencia. ¿no? Eh, y creo que la pandemia es un gran ejemplo. ¿no? Eh, alrededor de la pandemia surgieron muchos discursos, pero en términos generales la ciencia se erigió como un punto de referencia. Eh, como, un, como una comunidad que le dijo al, a, al mundo, le dijo yo aplico unos métodos, yo testeo esos métodos, yo hago revisiones entre pares y por eso la calidad del contenido que yo estoy ofreciendo es distinta a la especulación que bien puede hacer otra persona pero que no necesariamente tiene que determinar la vida en comunidad. En ese, en ese lugar de las voces de referencia es clave el periodismo. Es fundamental el periodismo como punto de referencia y en este sentido no solo hay que animar a que el periodismo siga existiendo, y cuando digo que siga existiendo es porque notamos que puede estar desapareciendo ¿no? eh, o puede estar siendo capturado. ¿no? Eh, pero también que eh, pueda ser sostenible. ¿no? El, el periodismo que apunta a ser, eh, digamos, con procesos autorregulados, eh, puntos de referencia a la vida en comunidad. ¿no? Eh, y paso al segundo tema, el segundo tema... Eh, es mirar a la sociedad como una sociedad que entró a la tecnología de una forma bastante intuitiva ¿no? eh, algo, eh, el, el acceder a dispositivos y empezar a desarrollar distintas actividades personales, laborales de entretenimiento, de ubicación en un espacio de, de, de, de, de ocio, etc. Eh, es algo que a mi juicio está desprovisto de eh, habilidades cívicas mínimas para el, el, el, el, la operación de ese tipo de dispositivos. y Esto nos lleva a un tema que hemos venido conversando en las instancias de gobernanza hace ya varios años, eh, por lo menos desde el año 2011, 2012 empieza a entrar, pero donde no hay eh, suficiente evidencia empírica eh, para eh, identificar buenas prácticas a nivel, digamos, de, de, de porciones grandes de la sociedad. ¿No? y es la alfabetización digital, en algún momento le llamaban alfabetización mediática, pero creo que hay que hablar de las habilidades que requiere la ciudadanía eh, para que eso que son preacuerdos, acuerdos previos a internet como la democracia y los derechos humanos también puedan exhibirse y exigirse en, en, en los comportamientos digitales de, de toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que es muy doloroso ver eh, llamados al odio nacional, étnico, religioso en redes sociales cuando somos una generación que ve en el espejo retrovisor eso como, como, como hechos absolutamente eh, despreciables, hechos que deben ser rechazados y que no se puede permitir que se repitan. Eh, y el tercer elemento que... Eh, al cual se le ha dedicado bastante tiempo en, en, en la conversación de, de, la, de la comunidad que se interesa por Internet, tiene que ver con, con la moderación de contenidos en Internet. Y, y, y la moderación de contenidos en Internet y, y, y, y cómo se proyecta hacia que sea un catalizador de los mismos valores de democracia y de derechos humanos. Eh, ingredientes importantes de esto, la transparencia, parece ser un acuerdo, eh, por lo menos en genérico, eh, hay bastantes desacuerdos en cuál es la dosis perfecta de, de, de, de, de transparencia eh, y, y qué tanto esta transparencia es autorregulada o qué tanto esta transparencia es exigible en el marco de una sociedad democrática. Creo que incluso eh, aspectos como las transacciones entre plataformas vale la pena, digamos, formular una pregunta y es, eh, con las transacciones también pueden cambiar los valores, las políticas, eh, incluso los, lo, lo, las visiones de espacios que, que, que son usados por millones de personas. Y esto puede ser algo que se amplíe o algo que se reduzca, pero el punto de quiebre es la transacción y eso quiere decir que una mirada puede eh, cambiar el rumbo de, de, incluso de, de acuerdos y de... Y de proyecciones previas. Entonces la moderación de contenido se entra también como un, un ingrediente al respecto que hemos hecho. La, la CIDH ha, ha, ha planteado desde febrero del año pasado que la libertad de expresión en Internet está en un punto de inflexión se ha abierto un diálogo regional alrededor de estos tres temas, que los reitero simplemente para efectos este esquemáticos, deterioro del debate público, alfabetización digital y moderación de contenidos, eh, y esperamos naturalmente que este diálogo pueda formular recomendaciones a los estados de hacia, qué, hacia dónde caminar en estos, en, estos, en estos tres temas. Y voy a los dos fenómenos, perdón si me extendí mucho en esta respuesta, eh, y uno es eh, el Estado de Derecho. Eh, para garantizar derechos humanos, para garantizar la participación plural y diversa en la sociedad, para garantizar derechos humanos en Internet, se requiere de poderes ejecutivos muy respetuosos, se requiere de parlamentos muy convencidos desde sus diversidades de, de lo que está en juego, y se requiere de jueces eh, que acudan en defensa cuando, de, de, de, de la democracia y acuden en defensa de los derechos humanos cuando haya tensiones. Y hay... Digamos, una erosión del, de, de, de, de, del sistema democrático en general. Eh, y, y creo que esto amerita también un, una reflexión que, si bien no es tecnológica, impacta naturalmente la, la, la, el, el futuro de la tecnología en sociedades democráticas. Y, y, el, y, el, y, el, y el último fenómeno es cómo eh, se, se empiezan a interconectar las conversaciones. Tenemos una conversación del Tech Envoy, con el Roadmap for Digital Cooperation del secretario general de Naciones Unidas, a nivel de Ginebra se está hablando de derechos humanos e Internet, en la UNESCO se está hablando de transparencia de plataformas, aquí en la OEA estamos hablando de deterioro del de debate público, moderación, de, de qué forma estas conversaciones multilaterales se interconectan entre sí y creo que el espacio RightsCon es un espacio muy interesante para, para esto, pero de qué manera eh, nos aseguramos que el estado actual de la conversación sea un punto de partida de lo que está pasando en instancias domésticas. De lo que yo he podido ver, por lo menos en el último año y medio, en las iniciativas legislativas en varios de los países de la región, poco se invoca, por lo menos por legisladores, el estado actual de la conversación en gobernanza. Eh, y quienes invocan esto muchas veces son las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que tienen pocos recursos, altas demandas y que les, le, terminan trabajando bajo mucha presión para poder eh, actualizar al menos la conversación que es trascendental tras tras a la hora de hacer una conversación regulatoria. Sí. Además, nada, eh, organizaciones de la sociedad civil, un sector de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que tienen, que tienen una participación más activa quizá en los foros de, de gobernanza. Lamentablemente tampoco esa es la realidad de eh, todas las organizaciones de sociedad civil de la que, si, me permites, si me permites, Agustina, eso, eso creo que va a otro, a, a otro punto y es, no en todos los estados hay el mismo claro. nivel de presencia y de... Eh, de, de, digamos, como de, de capacidad de la sociedad civil. Incluso me atrevería a decir que hay estados de la región donde no la hay, ¿no? Eh, y aun cuando hay esfuerzos regionales para intentar darle una mirada al asunto, eh, es muy importante que, que, que, que, que se mire ese, ese déficit. Hay un déficit de recurso humano en general sobre estos temas, al interior de los propios estados. ¿Sí? Eh, y, y, y eso implica que el desdoble ¿no? y, y casi que el hacer dobles y triples eh, participaciones de, de, de, de, de, del, del recurso humano que es disponible en este momento a, a todo nivel esto, esto último que decís a mí me parece interesante sobre todo por el cruce que vos hacías que, que no siempre se ve en conversaciones de tecnología ¿no? muchas veces los temas de tecnología se tratan no te digo que aisladamente, pero se tratan como problemas vinculados con tecnología, y en los aspectos tecnológicos únicamente, y muchas veces pasa que esas conversaciones no se cruzan con otras conversaciones eh, analógicas, quizá lo que me parece más interesante de lo que mencionabas del diálogo, es eh, esta, este cruce que hay entre el deterioro del debate público por cuestiones analógicas, y los desafíos y oportunidades que Internet y las, las distintas conversaciones de gobernanza que hoy por hoy tienen, eh, pueden presentar para abordar esos problemas, que no son problemas necesariamente tecnológicos. Eh, son problemas que exceden el ámbito tecnológico. Este deterioro del debate público, esta, eh, este mal momento... Eh, de las instituciones democráticas, eh, esta, esta situación de violencias, si se quiere, eh, discursivas que exceden por mucho a internet, pero que muchas veces se abordan en silos, eh, y ahí nuestra región tiene una sociedad civil en materia de derechos humanos muy fuerte, que es responsable en parte por el desarrollo que el sistema interamericano tuvo a lo largo de los años, sin embargo, a pesar de, de los esfuerzos que incluso desde el CELE hicimos para hacer ese cruce, ese cruce lleva mucho tiempo, ese cruce lleva muchos recursos, ese cruce está resultando ser más difícil de lograr de lo que eh, originariamente pudiéramos haber eh, anticipado. De ahí que me parezca interesante que la CDH y que la relatoría sobre todo lo esté abordando de manera inclusiva, no necesariamente como temas, de, eh, como temas aislados, sino como temas que se complementan entre sí, se relacionan entre sí y demás. Eh, quería preguntarte, eh, vinculado con esto, y una de las iniciativas donde creo que se cruzan estos dos aspectos, eh, recientemente se lanzó el, un grupo core, vinculado con un core group, en, en inglés eh, para debatir algunos de estos temas. Contanos un poco de qué se trata ese, ese core group y a dónde, a dónde está apuntando. Bueno, eh, yo creo que esta es una buena noticia. Eh, en, en, en tiempos en los cuales hay como, como, como ciertas miradas pesimistas del futuro, yo creo que el core group es una buena noticia. Eh, en la OEA, digamos, hay, hay distintas dependencias, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión está ubicada dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son, eh, digamos, unidades autónomas que de una parte monitorean la situación, promueven estándares de derechos humanos, en particular la Relatoría los hace sobre libertad de expresión, pero que también analizan casos y pueden llegar a formular recomendaciones cuando encuentran que hay violaciones a, a, a derechos humanos que les sean atribuibles a los estados que se han comprometido a garantizar estos derechos, bien sea a nivel de informes de la Comisión o de sentencias de la Corte Interamericana. Digamos esto como para simplemente explicar para las audiencias que no estén familiarizadas con el sistema, que somos una unidad dentro de eh, que hace parte organización de estados americanos que se dedica a, eh, a la promoción del, de, de los distintos instrumentos que los estados han convenido en materia de derechos humanos pero la, la organización de estados americanos como como todo el multilateralismo también tiene instancias de conversación más política e instancia de conversación dentro de los estados y en, en el pasado reciente yo creo que han, han, han ocurrido algunas, algunos eventos que a mi juicio son virtuosos y es que en particular el, eh, el día mundial de libertad de prensa que es un, un, un momento casi que ceremonial para la comunidad de libertad de expresión eh, se realizó en Punta del Este, Uruguay, y a partir un poco de, las, de, de, de, de los diálogos preparativos de, de, de este espacio, eh, el embajador de Uruguay, creo que hay, hay, que, hay, hay que reconocer ese liderazgo, mm, eh, le pareció una, una muy buena idea eh, convocar a un espacio de conversación dentro de eh, los estados americanos, dentro, que es este core group, eh, de 34 estados que están, estamos alrededor de 12 estados han aceptado participar y esta es una conversación que quiere ver libertad de expresión desde una perspectiva de qué pueden hacer los estados, qué conversaciones. Sería importante que empezaran a tener los estados también desde una conversación política a nivel regional, que mire no solo el hoy, porque yo creo que muchas veces tenemos eh, la mente, los ojos, el esfuerzo, el tiempo, en, lo, en la noticia del hoy, en el periodista que fue juzgado en X país, en el periodista que le toca ir al, ex, al exilio, en el periodista asesinado, en el periodista judicializado con unas sumas exorbitantes por por hacer denuncias de, de hechos de interés público y el hoy nos, no, no, no, no, nos consume mucho. Este es un espacio que quiere ver el mediano y el largo plazo de estos temas y a mí en lo particular me parece que es muy importante eh, desde, el, desde el rol encadenado que puede tener eh, las, las distintas misiones de los distintos estados parte de la OEA eh, en una cadena de transmisión con sus propios estados para poder trasladar parte de estas conversaciones, naturalmente una muy importante tiene que ver con libertad de expresión en Internet, incluso también temas relacionados con eh, vigilancia en las comunicaciones, que entra a ser eh, otro aspecto que cruza con privacidad y que tiene consecuencias sobre la confianza ciudadana para expresarse libremente sin, sin creer o considerar o tener sospecha o evidencia en algunos casos de que está siendo eh, vigilada de forma ilegítima. Interesante, y este core group está formado entonces por Estados, un diálogo político entre Estados. Sí, lo, lo, lo lideran los estados en este momento, el, el, el, el, la, la Secretaría del Espacio la lleva a Uruguay, esta es una secretaría que cada seis meses aspira a rotar. Eh, hay, digamos, un, un marco general que es esta conversación de mediano y largo plazo sobre los desafíos hemisféricos en materia de libertad de expresión, es un espacio que tiene, digamos, informal, eh, pero que de cierta manera puede tener eh, vasos comunicantes con con las dinámicas formales de la organización, su asamblea general, el Consejo Permanente eh, el, y otras instancias de, de, de la organización. A mí me parece valioso, en tanto, eh, también es muy importante animar a, a que hay caminos posibles y a que hay conversaciones por dar. ¿no? Eh, en, en tiempos donde hay ciertas resistencias a tener conversaciones, creo que es muy valioso contar con estados, que de manera voluntaria ¿no? eh, eh, se sumen a una preocupación eh, y se sumen a una conversación en la cual se está escuchando organizaciones de la sociedad civil, es decir, organizaciones sí. pueden acudir al core group directamente y plantearles cómo están viendo asuntos que pueden ser de, de su interés particular, eh, donde también hay, digamos, un, un, yo creo que hay una preocupación genuina de que hay bastante en juego en nuestra libertad de expresión, y que por convicciones democráticas es importante animar esa reflexión. Eso es interesante. ¿Y este core group tiene, una, ¿tiene alguna vinculación formal o informal con el, con el diálogo? ¿Hay estados de este core group participando del diálogo este que vos mencionabas eh, anteriormente? Eh, ¿Está pensada una retroalimentación? ¿Hay algo ahí que...? Sí, aunque digamos, el diálogo es un, es un diálogo que me ha encomendado la CIDH. ¿no? Es, es, es un diálogo en el cual hay que hacer una devolución a la CIDH sobre los hallazgos para eh, eh, analizar las posibles recomendaciones que se hagan a los estados. Digamos, que el, el diálogo que abrimos sobre deterioro del debate público, déficit de alfabetización digital y moderación de contenidos en Internet es un diálogo que apunta a, eh, al sistema interamericano de derechos humanos. Hay vasos comunicantes, naturalmente, con el core group, pero el core group es un espacio que es de los estados, donde la, la relatoría presta algún nivel de acompañamiento en la medida en que los estados lo requieran, pero en sí mismo ya es una conversación de quienes, parte de quienes integran la organización sobre un tema que pues, es de nuestro principal interés. Interesante. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Vamos a la última pregunta que creo que está un poco vinculada con esto. Recientemente ustedes publicaron la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Justicia de Género. Este tipo de ejercicios de declaraciones conjuntas, de comunicados, de informes, es la forma en la que la Relatoría en general encontró para eh, abordar temas que, como decíamos al principio, jurisprudencialmente, por ejemplo, en el sistema interamericano no están, no están abordadas. ¿Cómo ves el rol de estos mecanismos? ¿Cómo ves su posible incidencia sobre estos foros estatales, eh, eminentemente estatales? ¿Cómo ves su incidencia sobre el posicionamiento de los estados sobre algunos de estos temas? Bueno, muy brevemente, en, en, eh, dada la limitación de tiempo, reconocer que esta declaración conjunta sobre justicia, de género y libertad de expresión eh, tuvo un liderazgo importante de mi par Irene Khan del Sistema Universal de, de, de Naciones Unidas, decir que es la primera vez, esta es una declaración que se hace año a año desde las cuatro relatorías la primera vez que pone su mirada en libertad de expresión de las mujeres. Y dos temas más sustantivos que me parecen fundamentales. El primero es que se habla de la brecha digital y de género eh, y de que es muy importante que las mujeres tengan acceso a Internet asequible, abierto y seguro y de alta calidad, sin restricciones ni cierres, eh, además del derecho a que, a que se promuevan iniciativas de alfabetización digital. Un segundo elemento es que se consideró, tras un análisis, que el discurso de las mujeres que denuncian violencias contra ellas eh, debe ser considerado un discurso especialmente protegido y por lo tanto el uso del derecho criminal o sanciones económicas exorbitantes es algo que a juicio de las relatorías entra en contravía con los estándares internacionales dada la importancia que tienen estos discursos para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y que haya un debate público que es de, de, de la más alta prioridad. Eh, y creo que esto, esta pregunta también es, es muy útil para, para darle un cierre de, si se quiere circular la entrevista. Y es que los, al principio hablábamos de, de, de, de, de cómo la, la, las reflexiones de gobernanza son tan interesantes, son tan profundas, pero muchas veces no tienen eh, necesariamente vínculos con aplicaciones prácticas. Se atomiza después la conversación. Eh, las declaraciones conjuntas son un instrumento de soft law eh, sólido que tiene procesos de, de, de, de análisis global en este caso, se miran temáticas que afectan o que son de preocupación de todas las relatorías que tienen que ver con libertad de expresión y libertad de medios. Y en, y, y en este sentido, tenemos declaraciones conjuntas sobre desinformación, sobre sostenibilidad de los medios, sobre deterioro del debate público y cómo los liderazgos no pueden, tienen un deber de cuidado de la, de la conversación democrática sobre libertad de expresión de mujeres, y un poco yo animaría cómo estos instrumentos también son leídos por parte de la comunidad de Rightscon o la comunidad que participa de Rightscon eh, que los usen, que los critiquen, que los implementen, eh, porque yo creo que es un instrumento valioso entre la reflexión y la potencial aplicación práctica de buena parte de nuestras reflexiones. Agustina, muchas gracias de verdad por, todo, por, por esta conversación, encantado de estar contigo. Muchísimas gracias a vos, Pedro, y muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Y un saludo y una felicitación a todos los organizadores de Raiscon y gracias por prestar el espacio. Y eso concluye este in conversation. As always, check out the other sessions, stay engaged, and we'll see you in a minute.